¿Cuál sentimiento tiene de quien tiene corazón de piedra? ¡Comencemos! Ya no sufras tanto No te perteneces Calma ya tu llanto No te perteneces Calma ya tu llanto Con el pecho herido Busco otro camino Voy donde me lleves Mi triste te quedará con el otro como será poco a poco te olvidaré de mi mente te sacaré licenciado Luis de Guantaca, Inge, segundo delgado, Rota en la fe y chimorazo y para el durísimo y autocambio chuquilema, el día chuquilema, vamos a Estudios